Gracias. Carrazos, hermoso. ¡Ah, qué hermoso de colección esto! de los caídos y acabamos de, de ver el desfile hoy 31 de mayo y aquí en el área precisamente vamos a pasar el área del lado derecho que lleva todo el desfile. ahora sí miren ahí fue el evento pero ya terminó, y pues ya nos vamos a casita. Y pues esto es... Esto es, este, Miami -Bur, Es un pueblito muy chiquitito. Pero está bien, está tranquilito. Está... Está agradable. Esta es la avenida principal. De hecho, esta es una calle. Bueno, es la, la única calle que es la avenida principal y... ¿Y qué más, y qué más? ¿Qué ibas a decir? Creo que es muy bonito. Sí, está bonito, está muy limpio, muy tranquilo, muy, muy en paz, todo. El desfile fue chiquito, pero agradable. El concepto americano, las casas igual de, de madera, como siempre. Miren la gente que, que lleva para sus casitas. Miren, esta es la, la avenida principal. Y... En la parte de atrás acabamos de dejar un, un parquecito donde, donde ahí fue este, ahorita la ceremonia. Pero en toda esta avenida, es la avenida principal de Miami's World, el centro de Miami y fue el desfile. <coughs> Mira qué bonitos esos caballitos que están ahí pintados. Pues es un pueblito chiquito, muy tranquilo como dicen un pueblo chico aquí está una tienda de muebles ahí está una tienda de no sé qué Ay, miren que es una globetita nada más para, para darle la vuelta está está padre